Hola amigos del canal Random, ya hemos visto Uncharted, eh, película basada en la saga de videojuegos creada por Naughty Dog y distribuida por Sony. Eh, voy a comentar lo que pueda de la película sin entrar en spoilers, ya que a día de hoy aún no se ha estrenado en el cine porque estamos a eh, 9 de febrero. Eh, sí, 9 de febrero. Y bueno, faltan pocos días para que se estrene y no quiero desvelaros nada. Lo primero que quiero aclarar es que no soy ningún tipo de experto en la saga de videojuegos de Ancharte, pero lo que sí os puedo comentar o adelantar es que se han tomado varios de los personajes principales y se ha creado una nueva historia que no se basa explícitamente en ningún juego concreto. Eh, lo cual creo que es positivo para los que esperamos algo nuevo de la saga o, o no una historia exactamente igual que ya conocemos pero a lo mejor resulta negativo para los más puristas ¿no? que esperan eh, algo que sea lo más fiel posible yo personalmente no comparto esta opinión pues yo prefiero algo que sea diferente estamos hablando de una adaptación y si me das algo que ya conozco eh, pues a lo mejor puedo perder un poquito de interés Estamos ante una película que mezcla aventuras, acción, eh, misterio, humor y que además, es importante que lo sepáis, que hay una escena post créditos así que no os vayáis de la sala antes de tiempo pero bueno, esta escena post crédito, en que no voy a detallar eh, da pie a que es muy probable de que salga una secuela que bueno, dependerá en gran parte pues, de si la película tiene éxito en taquilla o no. Aunque tal como transcurre esa escena yo diría que sí va a haber una continuación. Muy mal se tendría que dar en taquilla. Tenemos la típica película que cuenta los orígenes. En este caso un joven Nazandrei que desde que era un chaval pues tiene un sueño, encontrar cierto tesoro. Y en su camino pues va a conocer una serie de personajes, unos que serán buenos, otros que serán malos, otros que serán eh, pues como quiera el guionista en determinadas ocasiones y que bueno, eh, que nos irán guiando pues en el transcurso de, de esta aventura. En conjunto resulta una película bastante entretenida y bueno, en este caso hay referencias a Uncharted, algunas muy evidentes, otras menos evidentes Algunas son simples detalles Como por ejemplo una pegatina de Naughty Dog Que aparece en la maleta del protagonista Pero bueno, el hecho de llamarse Uncharted No significa que necesariamente eh, Pues necesites eh, conocer bien la saga O haber jugado ni siquiera uno de los juegos eh, Ya que es una historia bastante lineal, bastante simple eh, con algún giro que otro, pero que nos sorprende, la verdad, porque, bueno, yo creo que casi todo resulta previsible, pero podría haberse llamado Ancharte o podría haberse llamado, pues, no sé, en busca del oro perdido, por ejemplo, es decir, el hecho, el hecho de, de que esté basado en la saga de videojuegos, no, no, no afecta nada a la película, ya os digo, podría haber sido una película genérica de aventuras a nivel global los actores cumplen con su cometido es decir tanto Tom Holland como Mark Wahlberg interpretan bien su papel bien en líneas generales y bueno eh, ha habido ciertas quejas de un sector de aficionados a los videojuegos que piensan que quizás Tom Holland eh, no hubiera sido el, el actor que debiera haber interpretado el papel de Nas Andre. Eh, ya que físicamente pues hay muy poco parecido aunque bueno realmente esto no es impedimento para que, que haga un buen papel en la película en el que bueno interpreta a un joven Nathan que al que conoceremos desde desde niño y bueno eh, conoceremos sus inquietudes sus sueños que principalmente es encontrar el oro perdido por una expedición eh, comenzada por Magallanes y en la que, bueno, irá conociendo una serie de personajes como, como Víctor Sullivan, que es el personaje al que interpreta Mark Wolver. Y bueno, eh, Nasandrei podemos decir que es un joven camarero, que es un suelo. <ríe> y digamos que Víctor Sullivan eh, lo recluta y juntos, pues, pues, bueno, se embarcarán en esta aventura para intentar encontrar ese oro perdido. Hay cosas que me han gustado más que otras, eh, más que nada porque, bueno, tenemos un guión lineal, un guión simple, con algunos giros, lo único es que, bueno, no son giros muy importantes, no es nada que te vaya a dejar en shock, de hecho, como ya he comentado, el guión es bastante predecible. Eh, sí es cierto que hay muchas conveniencias de guión, ¿vale? lo cual creo que en algunos momentos sí puede ser necesario para la trama eh, pero en otros momentos yo creo que ciertas escenas se podrían haber resuelto de otra forma eh, sin tirar del típico recurso de, de conveniencia de guión o de que cierto personaje haga algo o aparezca en cierto momento y tal en plan casual pero bueno estas cosas ocurren en las películas y tampoco es, es tan importante, ¿no? Como película de aventuras creo que, que funciona bien. Eh, me sobra alguna escena, la verdad, porque bueno, hay escenas que no aportan nada a la trama principal. Aunque sí es cierto que alguna de ellas, bueno, pues eh, digamos que nos da alguna pista o algún detalle. Eh, respecto pues a la personalidad de, de algunos de los personajes, me gustaría ser más preciso en lo que comento, pero insisto de nuevo, por tema de spoiler tampoco puedo comentaros mucho más. A nivel de acción la película está bastante bien, eh, tiene varias escenas eh, que son trepidantes, que son emocionantes, y bueno... El CGI cumple, aunque sí es cierto que hay algún momento que otro que, que bueno, que, que canta un poco, ¿no? Esto es complicado y, y, y con algunas escenas, en cuanto veáis la película, pues, pues lo, lo comprenderéis, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que estas escenas de acción, la verdad, están resueltas bastante bien. Sí es cierta que, que bueno, eh, son bastante exageradas, son muy, muy exageradas. Eh, algunas eh, resultan inverosímiles, eh, muy poco creíbles, eh, pero bueno, esto al fin y al cabo es cine, ¿no? Si nos ciñéramos a, a la realidad, eh, pues cualquier cosa nos resultaría imposible de hacer. Pero bueno, son escenas que están bien, que son bastante disfrutables y y que yo creo que cumplen con su objetivo. En definitiva, estamos ante una película más de aventuras, una película que resulta entretenida, que bueno, que puede darte una buena tarde en el cine, y que quizás pues, pueda ser mejor valorada pues, por los fans de los videojuegos, por las referencias que pueda encontrar en ella. Si tuviera que calificarla en un baremo de 5 estrellas, le daría 3, Ah, oh, bueno, eh, digamos que, que sobre 10 le podría dar un 6. Es una película correcta, está bien para, para, bueno, para pasar un rato y poco más. Así que bueno, eh, por tema de spoiler no puedo entrar en detalle como quisiera, pero eh, la próxima semana cuando la película ya se haya estrenado probablemente hablemos de ella en Twitch y pueda diseccionarla correctamente como se merece eh, ir comentando escena por escena así que bueno eh, si no conocéis nuestro canal de Twitch pues por aquí lo pondremos si os ha gustado el vídeo espero que le deis un like si no conocías el canal suscríbete ahora por donde aparezca la suscripción que es gratis y bueno eh, bueno sí será gratis hasta que quiera YouTube porque tal como están las cosas Nunca se sabe. Por cierto, en la película sale un gato eh, que se paréis un poquito a Lucy. ¡Mira Lucy! ¡Saluda, saluda! Pues esto ha sido todo, chicos. Nos vemos en el canal. Así que bueno, os mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.